Muy bien, este será el juicio, donde se decidirá la libertad del criminal Benjamín Medrano Tobías, quien es responsable de robos de bancos, locales de comida, y uno que otro homicidio, bien, el señor Tony Sirpiani, está en contra de él por sus crímenes que tiene que decir, él ya estuvo en la prisión. Unas horas antes de este juicio, el asalto mi pizzería, para robarse toda nuestra plata. Ya han llegado muchos reportes, del robando muchos locales de comidas, hasta intentando arriesgarse con armas nucleares y explosivas, como misiles, C4s, cargas explosivas, miniguns, rifles de hasta 4, 3, calibre, y muchas más, este sujeto debería haber algo más que encerrarlo, es un peligro. Eso no es justo, estábamos en una situación de muerte. Sí, es cierto, Sweet Johnson, murió, y su verdugo ya está muerto, pero lo raro, era que nos dijeron un prisionero de esta misma comisaría que era policía, por algo tenemos sospecha de muchos. La neta, ese chavo era muy bueno, déjenlo salir. Escuchen, Benjamín puede ser criminal, pero es un buen amigo barra, siempre nos asudaba con la muerte de mi hermano, si no hubiera sido por él, yo no podría haber escapado de prisión, o menos, saber quién era el asesino de mi hermano. Silencio, él, me causó problemas tanto a mí, como a la policía. Basta, Benjamín Megrano Tobías, queda sentenciado a prisión por 10 años, yo he dicho, caso cerrado. Va vaya, vaya. No, no. No, puede, no ser. puede ser Esto es mi culpa, esto es mi culpa Espera que... CJ, CJ ayúdame, ayúdame por favor. La policía me dijo que estoy sentenciado a muerte. ¿Qué? No, sentenciado a muerte no, tú no morirás, te vamos a salvar. Escuchen vallas tenemos que volver a atacar a Grove Street, pero tenemos que planear algo. Bueno, yo escuché que los aztecas se quedarán solos, y ellos no son tan experimentados para piroteos, por lo cual, tendremos más ventaja. Yo ya escuché que hace varios días, mataron a Sweet, el hermano de CJ, por lo cual, tendremos mucha más ventaja por delante.